Hola, buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y, bueno, hoy os voy a hablar un poquillo de política, aunque no me gusta nada hablar de ello. Al final terminas hablando de las mismas tonterías de siempre y me parece, en realidad, eh, que la política es solo un control de, de masas. Masas ignorantes, porque es así como nos quieren los políticos, ignorantes. La educación, por ejemplo, no ha mejorado casi nada. Yo... En el colegio lo único que hacía era memorizar, hacer exámenes, pero no sentía que aprendía ni, ni cogía nuevas capacidades que pudiera aplicar a mi vida diaria. Eso realmente, pues entiendo que los educadores no puedan controlarlo porque al fin y al cabo ellos siguen un protocolo que le han enseñado, que es seguir un libro, intentar que al final del trimestre, bueno, al final del curso ese libro esté dado y al año siguiente venderte el siguiente libro para que la editorial pueda sacar algo de dinero porque probablemente esté en bancarrota y creo que tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos ya que el propio sistema no va a conseguir que nosotros pensemos pues lo tendremos que hacer por, por nuestros propios medios tenemos que empezar a leer tenemos que empezar a interesarnos por las cosas. Y la verdad es que veo completamente innecesario tener la cantidad de políticos que tenemos aquí en España, porque a fin y al cabo un político lo único que hace es hablar y cobrar. Otra cosa son los funcionarios, que muchos funcionarios sí que son necesarios, eh, los médicos, los profesores y otros funcionarios de la administración pública son muy, muy útiles para la sociedad. Pero hay políticos que simplemente están ahí cogidos a dedo y que realmente, si le hiciéramos una auditoría a esos políticos, veríamos que, que no están aportando nada a la sociedad. Y creo que teníamos que hacer un barrido de todo, toda esa gentuza, que lo único que hacen es vaciar las arcas del Estado y dejar al resto un poco más pobres. También creo que somos todos un poco manirrotas y que nos cuesta ahorrar. Ahorramos un poquito cada mes si es que podemos porque por ejemplo en Madrid los alquileres son tan caros que dependiendo de tu sueldo a lo mejor se te, va, se te va todo y ya si tienes un vehículo ya ni te cuento y creo que tenemos que empezar a cambiar nuestra mente y empezar a ahorrar porque eso de, me, de pedir préstamos es lo contrario a ahorrar es tú vas pagando y además al final de cuando tú devuelves ese préstamo estás devolviendo más de lo que te prestaron entonces es dinero que que no tienes y es dinero que estás gastando así que al final del préstamo vas a ser más pobre que cuando lo eras al principio preferiría guardar ese ese dinero y cuando lo tenga realmente comprar lo que lo que necesito y es importante ahorrar y también es importante invertir ya sea invirtiendo en ti mismo invirtiendo en educación incluso en felicidad, pero lo que no hay que hacer sobre todo es dejarse llevar por la locura y empezar a derrochar el dinero porque también un pensamiento que tenemos muchos es querer ganar dinero en poco tiempo y con el mínimo esfuerzo y eso provoca que muchas veces perdamos un montón de dinero. Pero bueno, la cosa de invertir es algo que estoy empezando a hacer y creo que es un tema complejo y que lleva bastante tiempo de estudiar. En este país la política, la prensa rosa parece el principal negocio porque cuando tú ves, abres la televisión, unos hablan de desconocidos, que si se ha liado con no sé quién, que si ha salido no sé dónde y dices tú, ¿para qué me interesa? esta persona que tendrá su propia vida, ya sea más complicada o menos complicada, pero es que no es mi vida. Aunque me sienta identificado, yo quiero vivir mi vida y dejar a los demás vivir la suya y ya está, no tienen por qué ganar más dinero por hablar de su vida. Yo estoy hablando de mi vida ahora mismo, pero no, no gano dinero, eso desde luego. Lo que sí intento con esto es que intentar reflexionar un poco sobre cada día que sucede en este mundo para hacer crecer mi mente y, y mi pensamiento. Lo hago más bien como un ejercicio mental, más que como algo social, ya que pensar un tema cada día y hablar de ello, yo sé, dos, tres minutos, incluso cinco, al final es complicado, sobre todo si lo haces cada día. A lo mejor una vez al mes, pues no sería tan complicado porque al final encuentras un tema y, y lo terminas sacando. Y luego, bueno, estaba hablando de invertir y eso, de guardar el dinero, y es que eh, la sociedad no quiere que ahorres porque el dinero parado es dinero que, que, no, que no mueve la economía. Entonces, un dinero pa parado es un dinero que, que no ayuda a crecer, a crecer la riqueza del país, pero Realmente, eso no sé yo si es, es re, realmente verdad, porque cuando tú ahorras, más adelante eres capaz de, de comprar otras cosas que ayudarán a, a espabilar la riqueza de, de ese país. En cambio, si estás continuamente gastando, solo podrás comprar pequeñas cosas y al final no tendrás una, una gran riqueza y siempre seguirás siendo igual de pobre. En cambio, cuanto más ahorres y más dinero tengas guardado, más adelante, mayor cantidad podrás invertir y mayor cantidad podrás ganar. Y es que es curioso, pero sin una estabilidad, sin una estabilidad económica y una estabilidad social y otros servicios, no hay una mejora realmente en el país, eh, porque es complicado que, que un país mejore si las personas que están ahí están continuamente machacadas, continuamente pasando hambre y miserias. En cambio, si las principales necesidades están cubiertas, la sociedad misma va a, equilibrar, eh, va a equilibrar su país o su población para que todo mejore, porque todos queremos mejorar. Ninguno quiere estar muerto de hambre o ninguno quiere estar en la calle, excepto excepciones que, que bueno, la verdad es que hay de todos los colores y de todos los pensamientos en este mundo, pero... Pero yo creo que la mayoría de personas no queremos, no queremos lo peor, al revés, queremos mejorar y queremos subir nuestro estatus. Lo que también pienso es, si realmente tuviéramos todo cubierto, todas nuestras necesidades, lo que es una casa, una comida, una pensión y tal, ¿realmente nos molestaríamos en hacer algo más? ¿Eh, moveríamos ese dinero? ¿O realmente nos quedaríamos en casa y no nos moveríamos? no nos preocuparíamos por mejorar nosotros mismos ni por mejorar el resto, al resto del mundo. Pues a lo mejor ese podría ser un problema. Si hay una motivación, aunque sea económica, al menos las cosas se mueven. En cambio, si no hay motivación económica o una motivación lo suficientemente grande, las personas no mueven el culo. Yo creo que ese es un problema, que todos nos movemos por intereses y si fuéramos menos desinteresados estaríamos en otro punto actualmente. Pero todo es interés, todo es egoísmo y espero que, que vosotros no seáis así y que las nuevas generaciones eh, piensen un poco más por el resto y no tanto de forma individual. Algo que se ha podido ver en... El en las últimas décadas es que la riqueza ha subido un montón y desde que está internet aún más. Las empresas más ricas son Amazon, Microsoft, pero esas riquezas han aparecido gracias al internet. Sin internet no podría haber esas riquezas. Y luego están pues los que manejan el dinero que son los segundos más ricos y claro, tiene lógica. Eh, si no hubiera realmente internet, estaríamos en otro punto. Lo que sí se ve es que esas riquezas son de un tamaño exponencial al que ninguna de las personas que estamos aquí, probablemente que vean el vídeo, podamos llegar nunca. Y ese es otro también problema, ya que los mayores ricos son mucho más ricos que la inmensa mayoría que aparece en el planeta y no hay realmente igualdad. Las mayores riquezas podrían acabar con la pobreza en todo el planeta incluso invertir en tecnología para que el resto del mundo no sufriera aún así y a pesar de que por ejemplo Bill Gates sí que sí que invierta en la pobreza se, sigue habiendo gente que lo está pasando bastante mal pero bueno, al fin y al cabo nos siguen bombardeando con dona esta causa, esto se muere de hambre, mándales dinero y tal. Lo que necesitamos es hacer crecer la economía de ese país para que esa gente salga del fango y no continuamente meter, metiéndoles en guerras y en conflictos del que no puedan salir. Que estén de esa manera no es porque la, ahora mismo... Eh, no tengan ellos capacidad de salir de, de ese agujero, es que simplemente les estamos metiendo en ese agujero, empujándoles continuamente para que no puedan salir, para que nosotros podamos disfrutar, porque si ellos tienen más riqueza, sus recursos serían más caros y si en todo el mundo, todo el mundo tuviera riqueza, los recursos no se pudieran explotar y a la gente tampoco se le podría explotar, por tanto ahora mismo el móvil con el que estoy grabando subiría de tal precio que ni siquiera se podría vender y de entonces esos recursos no, no podrían llegar a nuestras manos y no podrían ser más ricos los más ricos, eso está claro así que por mucho que digan que dones un euro y tal la culpa está más arriba y aunque no lo queramos ver la culpa también es nuestra por dejar que los de arriba estén arriba y ahora que ha salido esta, esta coalición yo en realidad no he votado al resto de la coalición, entonces no entiendo por qué se tiene que formar un gobierno que yo ni siquiera he elegido. Y pienso que todo, todo esto es bastante injusto, pero lo terminamos aceptando porque es lo que nos han dado. Lo que tenemos que hacer al final, a fin y a cabo es rebelarnos, salir afuera fuera y decir lo que realmente queremos. Pero creo que lo importante aquí es que ni siquiera yo sé qué es lo que quiero. Ya desde pequeño no tienes ni idea de lo que quieres. Y es normal. Y cuando eres adulto, incluso cuando llegas ya a tu madurez, sigues sin saber qué es lo que quieres. Y es curioso porque verás pobres que tendrán algo de dinero ahorrado y aún así comprarán un iPhone en vez de en invertirlo en otras cosas que le puedan hacer más rico, simplemente porque eso le, ha, le hace ver de una manera con un estatus social un poco más elevado. Porque a veces es más importante las apariencias que realmente cómo se siente uno mismo o cómo está uno mismo. Y lo importante en este, en este mundo, en, la, en esta sociedad para que avance, y lo importante en esta sociedad para que avance. No es eh, gente que pueda ejecutar trabajos mecánicos, necesitamos gente con ideas y gente que pueda implantar ideas, pero ideas buenas. Porque hay mucha gente que es capaz de implantar y capaz de mover masas simplemente con, con su palabra pero implantan palabras que son tóxicas o negativas. En cambio, hay otras personas que lo que llevan es ánimo, llevan esperanza y además te dan ganas de levantarte y comerte el mundo. Esas son las personas que necesitamos. Con el paso del tiempo se ve que los trabajos mecánicos están desapareciendo y eso, y eso está bien porque que necesitamos menos personas que hagan trabajos automáticos, pues Creo que es una pérdida de potencial, porque la gente tenemos que dedicar tiempo a nosotros, a disfrutar nuestra vida y además tenemos que dedicar a lo que realmente nos gusta. Y si además eso aporta a la sociedad, pues mira, de punta madre. Y bueno, espero que esta reflexión os haya gustado, yo creo que es bastante interesante, sobre todo de la sociedad que vivimos hoy en día, que parece que no cambia todo mucho demasiado, como muchos sacan un nuevo iPhone que realmente es igual. Y bueno, espero que os vaya todo bien, hoy es viernes y a pasarlo bien el fin de semana. Venga, hasta luego.